Tú eres bueno, Padre, que no cese tu alabanza. o oh, no sientas tu alabanza. Estás de pie, pero Yo siento que aquí necesitamos como que movernos, porque queremos ser lo más activo allá afuera queremos ser lo más activo con un micrófono, pero I don't know. Mi de sierra hay sanidad, mi liberación, es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios, mi tierra, toda la tierra, como a la hermana y es después... Escucha Hace tres años yo no cantaba igual Hace tres años yo no Yo no oraba igual Es el Señor el que pone el talento El que da el don El que pone la unción Solo búscalo y Él te llenará Solo búscalo y Él te dará Porque su Biblia dice Pídeme y yo te daré Su Biblia dice Búscame y me encontrarás Búscame y lo Gloria a Dios Vamos a adorar Con una adoración que se llama Él sigue siendo Dios Porque aquí yo digo Que todos los jóvenes tenemos que entender Que si tú le sirves al Señor O no le sirvas al Señor Él sigue siendo Dios Si tú estás en su camino Y te vas, Él sigue siendo Dios Si estás pasando por un proceso Y, te, y le dices Señor yo me voy a rendir Él sigue siendo Dios no es con tus fuerzas es con las de él es con las la fuerzas de tu, tu Espíritu Santo podemos vencer tan solo con la fuerza de su Espíritu Santo he pasado pruebas en esta vida de las cuales pensaba que nunca saldría pero tú has sido mi compañía A vivir en la noche el día la en la oscuridad nunca abandonaré, por no entregarme a mi Señor. He pasado pruebas en esta vida, en la cuales pensaba pero nunca saldría pero tú has sido mi compañía, abrí en la noche mía. en aquí Señor yo te daré lo último que me queda yo te daré lo último que me queda ¿dónde está esa persona que le dice al Señor ya no puedo más pero en mi aquí Señor ya no puedo más pero en mi aquí Señor he quedado sola no tengo a nada Señor no tengo a nadie Estoy sola, Señor. Mi corazón ya no aguanta más. El dolor me está matando. Por dentro siento que me muero. Quiero darme por vencida. Quiero soltarlo todo. Quiero irme de mi familia. Quiero dejar la iglesia. Me quiero olvidar de lo que es un ministerio. ¿Dónde está esa persona? El Señor te dice hoy. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo te estoy escuchando, yo te estoy mirando. Oh, oh, oh. Esas lágrimas que estás derramando, esas lágrimas que lloras, sola en tu cuarto, en esta vida. puede desaparecer si hoy te rinde no se puede vivir, fluye necesito, y trae libertad, sé que si no se puede vivir, fluye sanidad en tu corazón, el Señor quiere, Él quiere que te olvides de tu pasado, Él quiere que dejes atrás, todo lo que te causó herida, todo lo que te causó herida, todo lo que te deja seguir, todo lo que te impide vivir una vida feliz, el Señor te quiere sanar, hoy Él te quiere sanar. Porque tienes muchas heridas y no te dejan buscar al Señor, no te dejan vivir una vida feliz. Sientes que estás atrapada en lo mismo, una rutina es lo mismo y lo mismo. Y por la noche lloro y por la mañana pongo mi cara feliz. Pero el Señor te quiere sanar, Él te quiere sanar. Él ha estado tratando contigo toda esta semana, y tú tienes la semana diciendo, Señor, ¿qué tú vas a hacer en mi vida? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Porque ya no aguanto más, o me pico la vida, o me corro de este lugar, porque ya no quiero seguir en lo mismo. bueno de verdad que no es que te quiera empujar, pero todavía hay un corazón roto que el Señor quiere sanar todavía hay un corazón roto que necesita presentarse y humillarse ante el Señor hay una persona que tiene, mira, muchos pensamientos que lo están atormentando y esos pensamientos no te van a seguir, te van a seguir atormentando en las noches, no te van a dejar en paz Hoy el Señor quiere sanarte por completa, por completo. No temas, no tengas miedo al que dirán. Es el Señor el que va a hacer la obra. Y si tú crees, esta noche no vas a sentir ese dolor. Esta noche vas a dormir en paz. Si tú crees, el Señor hace la obra, pero solo si le crees. Me lo puede hacer Tú eres bueno Señor Tú eres bueno Jesús Iglesia en comunión Iglesia ahora, ahora Y pídele al Señor Que traiga un quebrantamiento total Un quebrantamiento Que rompa Que convierta Ese dolor En felicidad y alegría Que convierta tristeza en gozo porque mi Dios es poderoso ¿Quién lo cree? ¿Quién le cree? ¿Quién le cree al Señor? ¿Quién dice Señor tu Rita, salta, pero no apagues el Espíritu Santo. No dejes que el que está lado que apague el fuego. No dejes que de el que está durado lado que acuse ni te haga sentir pelo. El adorar al Señor es lo mejor que se puede hacer. El adorar al Señor revive, restaura, enciende, liberta. Estos jóvenes necesitan un avivamiento, estos jóvenes necesitan un avivamiento, un avivamiento, un avivamiento, un avivamiento. Hoy yo quiero que alguien levante su mano y diga conmigo que mi Dios es santo. Venga lo que venga, pase lo que pase. Santo, venga lo que venga Hace lo que pase mi Dios permanecerá Gloria a Dios Saben no hace mucho En mi iglesia estuvimos adorando Con una alabanza Que salió espontáneamente Salió porque A veces en el pueblo Es necesario Que escuchen esta palabra Y esa palabras son los que están muertos se van a quedar Los que están muertos se van a quedar Y los que están vivos Son los que van a irse con el Señor Y Él puede venir en este momento Como puede venir mañana Como puede venir mientras tú estés durmiendo Como puede venir mientras estés trabajando Y los que están muertos se quedará Y los que están vivos se irán con Él Y los muertos se quedan, los vivos se Lo vivo se va, lo vivo se va, lo vivo se va, los muertos se quedan, lo vivo se va, los muertos se quedan. Quizás tú digas, esa tiene que estar loca, pero si eres atrevido, como dijo nuestra pastora, si eres de los que se tiran y dicen, Señor, no voy a hacer como tú mandas, porque aquí en mi vida el Espíritu Santo es el que manda. Yo quiero que si tú llegaste a este lugar para adorar al Señor, si tú llegaste hoy buscando que el Señor te llene, que el Señor te restaure, que recargue la batería que haya estado muriendo yo quiero que ustedes, ustedes saben tocar coro ustedes saben tocar coro bueno vámonos con un coro entonces porque nosotros somos de fuego ¿verdad? nosotros somos vivos gloria a Dios en mi y en la... gloria a Dios y aunque el enemigo sea Come on, come on, Gloria a Dios, vamos, vamos a terminar con una alabanza hermosa Una alabanza que me encanta Una alabanza que desde la primera vez que la escuché Mi corazón fue quebrantado porque Llegó en el momento perfecto a mi vida Gloria a Dios Es la canción que se llama Vacía Quebrantada Gracias Señor Alfarebo estás aquí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 Señor, yo extraño tus caricias alfarero estás aquí y hoy con mucha pena vengo a ti yo sé que hace mucho que no te hablo, pero estas ya no aguanto poco a poco me alejé y de la rueda yo me aparté Hola oh, mi hijo día, pero dije al Señor extraño tus caricias. alfarero estás aquí y hoy con mucha pena vengo a ti. Yo sé que hace mucha no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. que hay una persona que quizás en el momento dejó de hablar con el Señor y empezó a alejarse y poco a poco empezó a enfriarse. y más, más y más pura vino y más tentación, más tristeza más profunda la depresión pero hoy le dices al Señor decirte, Señor, yo soy tu vasija, haz conmigo como tú quieras haz conmigo como tú quieras soy una vasija quebrantada soy un instrumento procesal procesado aunque no entienda lo que pasa cristo le da forma este barro yo soy soy una vacía quebrantada soy un instrumento procesado aunque no entienda lo que pasa cristo le dan este banco soy una vacía que Y aunque no entiendas lo que pasa, Cristo le da forma a este Él le da forma, Él le da forma. Sé lo que Dios